Bienvenidos de nuevo, en esta lección te enseñaré a oscurecer imágenes con mucha luminosidad Vamos a abrir el documento en el cual trabajaremos Nos iremos al panel de capas y buscaremos canal por canal Nos vamos a fijar que el canal más iluminado esté, a ese vamos a hacer lo siguiente Sobre la miniatura de capa voy a dar control clic o comando clic en una Mac Esto me permite seleccionar las zonas iluminadas de la imagen Lo voy a copiar en el menú edición, copiar clic en rgb clic en capas y ahora pegar una vez que está pegado ahí voy a ocultar el fondo para que se pueda ver bien efectivamente las zonas iluminadas de la imagen ¿Qué te recomiendo aquí un modo de fusión que se llama multiplicar ahora depende mucho de la opacidad que le quieras colocar ya básicamente es cómo se encuentra la imagen en mi caso yo la voy a dejar a 35% voy a poner comando 0 Voy a ver el antes y el después, efectivamente sí se me ha oscurecido un poco la imagen. Y para rematar esto, le vas a colocar una capa de ajuste llamada tono y saturación, igual, la saturación entre 10 y 15 está más que bien. Ahora voy a comparar el antes y el después presionando en el ojito la tecla de alta en el fondo, antes y después. Con estos trucos estoy seguro que vas a volar en la corrección de color en Photoshop. Te invito a suscribirte a mi canal y nos vemos en la siguiente lección.